Muy buen día, bienvenidos a este tutorial sobre la elaboración de las autoevaluaciones para la modalidad semipresencial. Muy bien, una autoevaluación es un test en línea que el estudiante rendirá luego de finalizar una unidad de aprendizaje. El objetivo de este recurso es que el estudiante, como el nombre lo denota, se autoevalúe en los conocimientos aprendidos en la unidad de aprendizaje desarrollada. Entonces vamos a volver a mencionar eh, cuáles son los lineamientos necesarios para la elaboración de esta autoevaluación. Ahora, tengamos en cuenta que si la asignatura es multimodal, quiere decir que debemos elaborar eh, contenido para la modalidad presencial, la modalidad semipresencial y la modalidad distancia. Nosotros debemos reutilizar las preguntas. Entonces, siempre para una asignatura debemos elaborar 40 preguntas. 10 por cada unidad. Y va a variar cómo lo vamos a organizar en los archivos que nos entregan. En el caso de presencial. Es en dos archivos consolidados 1 y 2. Y para el caso de semipresencial. Y distancia también. ¿no? Las dos modalidades. En ambos casos. Vamos a hacer las autoevaluaciones. En cuatro archivos diferentes. Quiere decir. Un primer archivo con 10 preguntas. De la unidad 1. Un segundo archivo con 10 preguntas también para la unidad 2. Igual para la unidad 3 y 4, un archivo de 10 preguntas para la unidad 3. Y finalmente, 10 preguntas en un archivo para la unidad 4. Entonces, como ya lo mencioné, no debemos elaborar más preguntas, sino siempre 40 preguntas. Y esas 40 preguntas las podemos reutilizar para cualquiera de las modalidades, ya sea presencial, semipresencial o distancia. Acá estamos desarrollando en la diapositiva la modalidad semipresencial. ¿no? Entonces necesitamos cuatro autoevaluaciones, 10 preguntas por cada unidad de aprendizaje y esas 10 preguntas van a su respectivo archivo. ¿no? Y esas preguntas van a ser de tipo objetiva. Eh, ya sabemos que es un enunciado pregunta, las alternativas de respuesta y una retroalimentación. Igualmente debemos elaborar las preguntas con un nivel básico, intermedio y avanzado. ¿No? Las de nivel básico son preguntas de tipo memoria, ¿no? memoristas definir un concepto, completar, por ejemplo, un espacio en blanco de, un, de una oración. Entonces son preguntas de tipo de memoria sencillas de eh, resolver. Las preguntas de nivel intermedio ya requieren un poco más de análisis. Eh, por ejemplo, podemos poner diferenciar entre dos conceptos, realizar algún tipo de cálculo... Algún tipo de pregunta que involucre más actividad para su resolución. Para las preguntas de nivel avanzado, nosotros ya planteamos escenarios hipotéticos o escenarios reales, también podemos aplicarlos, donde presentamos ejercicios o preguntas eh, ya de un nivel un poco más complejo y o un nivel que involucre más actividad para la resolución. Por ejemplo, ¿no? Juan compró un departamento y debemos calcular cuántos impuestos debe pagar. Un robot necesita aprender el mejor camino para salir en un laberinto. Y según la imagen mostrada, entonces calcular el algoritmo que podrá ayudar al robot, a, ¿no? etcétera no Puede ser un ejemplo aplicativo de un escenario hipotético para una pregunta de una asignatura, por ejemplo, de inteligencia artificial o de programación de, dentro de ingeniería informática, ¿no? por darles ejemplos. Entonces, en este tipo de preguntas debemos recordar que debemos mostrar o plantear situaciones, casos o problemas donde el estudiante debe analizar y resolver lo solicitado en un entorno o escenario o bien real o bien hipotético. Muy bien, eh, sobre el enunciado debe ser breve, conciso, entendible. Y bien lo leemos, debemos entender exactamente qué debemos responder, resolver o hallar. Nunca utilizar enunciados negativos. ¿no? Ahí vemos los ejemplos. No es la respuesta correcta, no es un concepto de, no es una definición de, no. Ese tipo de pregunta, por favor, no incluirla en la autoevaluación. Respecto a las alternativas de respuesta, siempre deben ser cuatro alternativas. ¿no? Y la alternativa correcta siempre es la alternativa A. Las alternativas B, C y D son los distractores. Los distractores, que ya mencioné las alternativas C, D y B, ¿no? B, C y D, deberán contener la misma o similar cantidad de palabras que la respuesta correcta. Eh, nuestro lenguaje español es un poco complejo, entonces muchas veces no nos permite poner la misma cantidad de palabras. Entonces los distractores deben ser similar tamaño, podemos oscilar entre tres tres palabras más o tres palabras menos no hay problema pero sí lo que no debe pasar es que por ejemplo la respuesta correcta sean dos líneas y los distractores sea solamente una línea o viceversa ¿no? la respuesta correcta una sola línea y los demás tres cuatro líneas ¿no? no no es una pregunta que está redactada de una manera didáctica o entendible entonces el tamaño debe ser similar la retroalimentación eh, no solamente es repetir la alternativa A, ¿no? que es la respuesta correcta, sino brindar una explicación de por qué eh, o cómo se está respondiendo el enunciado a la pregunta planteada y por qué la alternativa A, lo que contiene la alternativa A, es la respuesta correcta. Entonces ahí vemos un ejemplo, eh, una pequeña explicación, por qué nosotros estamos... Eh, respondiendo que la alternativa a es la respuesta correcta, ¿no? Y hay un pequeño cálculo, una explicación de por qué. Igualmente debemos considerar que eh, ya sea en el enunciado, las alternativas de respuesta o la retroalimentación, podemos incluir elementos que enriquezcan la pregunta, ¿no? Que pueden ser tablas, figuras e imágenes, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar esos elementos para eh, nuestras preguntas. Vamos a ver ahora los ejemplos. Entonces tenemos igualmente, hemos elaborado nuestra plantilla de autoevaluación donde debemos completar cada uno de los elementos que nos piden ¿no? número de evaluación, por ejemplo si es de la unidad 3 entonces vendría a ser la autoevaluación número 3, entonces completamos 3 y muy bien, acá nos dice la semana de autoevaluación la unidad 3 está compuesta por las semanas 5 y 6 entonces nosotros Ingresamos la primera semana 5 y la segunda semana vendría a ser 6 y le damos a aceptar. El nombre de la asignatura le podemos poner cualquier nombre de la asignatura que estamos desarrollando. En este caso nos dirigimos al sílabo, al título de la asignatura y copiamos tal cual, respetando eh, las mayúsculas y minúsculas las incluidas. ¿no? Yo estoy desarrollando una, una asignatura que se llama Criminología, entonces lo voy a se pone tal cual como está escrito, ¿no? Listo, entonces ya cargó este formato. Criminología, eh, tiene el número que le hemos ingresado, como es la tercera unidad, es la tercera. Y la semana 5 y la semana 6. Y están los enunciados y las alternativas de respuesta listas para ser llenadas igualmente como la retroalimentación. ¿no? Entonces, este archivo le podemos entregar al docente, ¿no? En este caso, es un ejemplo más, ¿no? Entonces, eh, se coordina con el docente para incluir los nuevos tipos de pregunta que están incluidos en elementos rápidos, ¿no? En la pestaña Insertar, luego nos vamos al grupo Texto y luego a elementos rápidos y seleccionamos cualquier tipo de eh, pregunta adicional que queramos, ¿no? Entonces, como mínimo, debemos incluir un tipo de pregunta nuevo, ¿no? En este caso puede ser eh, calculada, ¿no? Entonces, nosotros jugamos con los valores, distancia, ¿no? Un coche recorre distancia, acá podemos, eh, en este caso, una variable en horas. Cal, eh, calcula su velocidad, ¿no? Y la fórmula, muy importante incluir aquí, este es un elemento, la fórmula es distancia sobre eh, las horas, ¿no? Y el comodín, ¿no? El comodín de que en este caso es la primera variable, y H es la segunda variable, puede oscilar entre 1 y 5.000 y la, las horas puede oscilar entre 1 y 24 horas. ¿no? Y esto siempre es constante, indicarlo como número de ítem, número 20. Esto para que cuando nosotros eh, virtualicemos nos demos cuenta que es un tipo de eh, pregunta que es de campos calculados. ¿no? Entonces, con eso nos damos cuenta. Entonces, ustedes pueden consultar eh, el tutorial en, para la evaluación a distancia donde he explicado cada uno de estos tipos, ¿no? entonces que es lo que debemos considerar, uno como mínimo el reemplazo ¿no? de las 10 eh, preguntas clásicas ¿no? que puede ser en cualquier número, no puede ser la segunda, la quinta, la séptima o la décima, ¿no? en cualquier número podemos reemplazar aquí eh, simplemente quitando esto, ¿no? vamos a reemplazar acá y ponemos elemento rápido y cualquiera que queramos nosotros incluir, ¿no? ¿Listo? Entonces, luego de haber hecho eso, nosotros lo guardamos y va a pedir que lo guardemos como DOCX, ¿no? DOCX, ¿no? Entonces, eh, vamos a eh, navegar las ubicaciones, en este caso voy a ir donde estoy haciendo yo los talleres, Autoevaluaciones, semipresencial, autoevaluación 3. Guardamos. Y este archivo guardado es el que vamos a enviarle al docente, ¿no? Por ejemplo, autoevaluación 3. Y está habilitado con las preguntas y el tipo nuevo de preguntas para que el docente lo trabaje, ¿no? Insertar, elementos rápidos y podemos usar esas, preguntas ¿no? Nuevas. Muy bien, hemos llegado al final del tutorial. Espero que les sea de mucha ayuda para poder elaborar correctamente sus autoevaluaciones. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial.